Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a estar haciendo un pequeño mini-mini-micro análisis de lo que es este bk 7501 k Tanque Premium de Tier 8 Alemán Que voy a estar regalando entre todos ustedes, es decir, sorteando Y vamos a ver eh, algunas características del tanque en sí Para, para que ustedes vayan viendo de qué, de qué va el tanque bueno, en principio eh, tiene un daño por tiro de 490, lo cual es un daño alfa bastante, bastante importante para un tanque de tier 8, tanque pesado de tier 8. Eh, tengan en cuenta que no todos pegan eso, Mira, compararlo con el Defender, por ejemplo, otro duro y que está bastante bien de la rama rusa, pega 440 y ya a veces es un, es un lindo golpe que te puede dar el Defender. Imagínate esta bestia que te puede llegar a pegar 490, es decir, hasta 613. Bueno. Eh, tiene una penetración de 226 Con AP O sea, va vale la estándar APCR Una penetración de 263 Bien, con lo cual está bastante, bastante bien eh, El tiempo de recarga es elevado Sí, es elevado de 17,7 Pero lo podemos bajar a unos 14 Y moneditas 14,8, 14,7 Por ahí va Ahora se los muestro bien equipado y todo Yo todavía no, no, no lo equipé eh, Bueno, depresión del cañón Menos 5 no, no tiene mucha depresión Fíjate que la torreta está, está atrás. Si, si tuviera mucha depresión, no podría, digamos, básicamente por el hecho de que va a tocar con lo que es el chasis del tanque, ¿no? Y ángulo de elevación 15, sí, le estaba bastante bastante bien. La velocidad de apuntamiento, 2,59, eh, es eh, estándar, digamos, no, no, no es buena ni mala. Está ahí, digamos, no es un soviético con 3 y pico. Pero, eh, bueno, comparémoslo con el Defender, el defender equipado equipado 267 y el bk sin equipar 259 con lo cual está, está mucho mejor que el defender bueno la dispersión es de 037 no es una mala dispersión obviamente que este tanque con un 128 milímetros no es un tanque sniper mucho menos eh, es un tanque de, de primerísima línea tenemos que estar adelante siempre eh, obviamente tomando los recaudos necesarios de no mostrar, como siempre con los alemanes, el chapón de abajo, que es lo más, eh, lo más blandete, podríamos decir. Si ya podés ocultar esta parte del, de lo que sería el tanque en sí, bueno, ya después directamente mostrando solamente el chapón de arriba va perfecto. Y eh, la idea sería torretear, pero siempre moviéndote para que no te puedan dar en la cupulita del comandante, ¿bien? Y fíjense que las mejillitas que tiene son bastante pequeñas, con lo cual... Eh, sacaremos bastantes rebotes en lo que es la torreta porque al pegar acá en los costados, en los laterales está como inclinado eh, con lo cual va a ser rebote automático si nos dan así de frente pac, pac, es rebote automático ojo, como les dije, la cupulita del comandante siempre mucho cuidado con, con eso bueno el DPM es de 1723 lo vamos a llevar a 2.000 y moneditas eh, equipándolo bien como Dios manda bueno, la resistencia los puntos de vida son de 1.600, como lo estamos viendo. Comparándolos, por ejemplo, con el Lowe, también, Premium. Tienen 1.650. Y el Defender, 1.500. Con lo cual, estamos dentro de la media, ¿no? Bueno, el i16 mmm, 1.550. Estamos ahí en la media, como siempre, como estamos diciendo. Bueno, y acá se viene la parte linda, ¿no? Eh, o, o, lo, o lo fuerte del tanque en sí, digamos. Con un blindaje de... Chasis de 180, con los cual no está nada mal, pero como siempre decimos, tened cuidado con el chapón de abajo. Y tenemos 250 de torretas frontal, bien, o sea, el frontal es de 250 en la parte superior y de 180 en la parte eh, en la parte del chasis, ¿no? Pero, acá como tenemos inclinación, seguramente es muy probable que saquemos muchos rebotes. De hecho, esta parte de acá va a ser casi impenetrable, salvo que no se... Eh, un shotgun de 100 o un T95 con, con, con munición eh, premium, bueno, ahí se nos complicaría un poco, capaz que podría llegar, pero es casi un rebote automático, prácticamente en un 99%, y lo que sí, los laterales son de 100, con lo cual mucho cuidado con eso, porque he visto muchos BK 7501 01 k en el campo de batalla así, y así ya le he entrado, así ya le he casi Ahí ya le estoy entrando casi, con lo cual es muy blandito. Porque pensá que, si bien en ángulos extremos es un rebote automático, esto no es un, un ángulo extremo, ¿no? Entonces, con lo cual, acá te van a entrar y, y vas a perder muchos puntos de vida rápidamente. Bueno, después ya los laterales y la parte trasera te van a entrar siempre. Hasta un tier 6 te van a entrar. Eh, bueno, una potencia específica de 12... Con lo cual eh, es un tanque un tanque lento, porque tenemos una potencia de motor de 900. Eh, la velocidad de rotación es 24, es bastante baja. Es un tanque muy, muy pesado. Tengan en cuenta que está pesando unos 75 toneladas. Eh, casi como el Logo, me parece. Ah, no, el Logo, mirá, 92 toneladas. Eh, pero tiene... Mirá, el Logo es un poquito incluso más rápido. O sea, no es más rápido. Tiene... Eh, más potencia de motor, pero bueno, también pesa mucho más. 90 toneles, son 15 toneladas más, es un montón. Bueno, la potencia de 12, la comparamos con el Defender, 13.41, 10.86, y el S6 creo que es el más. Ahí está, el, es bastante ágil, 13.41. Eh, está ahí, está ahí, eso empezado. Tampoco obviamente va, va a destacar eh, por, su, por su velocidad de rotación, ni por su movilidad, desde luego, ¿no? Tampoco es algo por lo, por lo que no tenemos que hacer mucho problema que digamos. La rotación es muy lenta. Ya lo, lo venimos viendo. Que obviamente va a ser la más lenta de todas. 32 gira el Defender. 29 eh, el IS6. Y el Logo, que también es una momia para girar, gira con 29. Y con lo cual este gira en 24 va, va a lenteja. Hay que tener mucho cuidado de no estar solos para que no venga un, un ligerito o un medio rápido Y nuestro le. Eh, bueno, camuflaje, ni iba a hablar porque no, no, no, no nos interesa. Y la detección, 393 metros, bien, está bastante, bastante bien. Y la radio, 741, o sea, no está nada mal. Está, está buenísimo lo que es la visión, es muy buena. Bueno, y acá, más o menos eh, ya con hermanos de armas, también vamos a sacarle el terreno. Eh, fíjense que lo que era la recarga de 17 bajó a 14,69. La velocidad de giro del cañón mejoró un poquito, mejoramos la velocidad de apuntamiento. Con todo lo que le pusimos, la barra de carga, eh, la, la ventilación y el, y el de apuntamiento mejorado. Bajamos a 2.25, ahora me gusta mucho más. Dispersión de 0.36 y nos pusimos en un DPM de 2.000 una, pero bueno, 2000 para randear. Eh, bajamos un poquito la movilidad por el peso que le estamos agregando. Camuflaje mejoró un poquito, no nos interesa. El rango de visión seguimos ahí y la radio seguimos prácticamente igual. Así que bueno chicos, tengan en cuenta básicamente que va a ser esto su tanque, 14.69 de recarga, 2.25 para apuntar y la dispersión de 0.36. Quédense con esos números, eh, que equipándolo bien van a poder los obviamente, después le metes conciencia de la situación, le metes esto, le metes esto, lo que vos quieras. Y va a mejorar mucho más el, el tanque, mira ya ahí está girando en unos 26, eh, B420 y una radio de 960, o sea, vas a poder transmitir la posición a todo el mundo arpa de la radio. Así que, bueno, amiguitos, eso. Y ustedes me preguntarán cómo va ando para participar del, del sorteo de este BK 7501K. Bueno, muy sencillo. Esta vez la vamos a hacer fácil. Venimos entregando, venimos de fiesta. Últimamente venimos entregando un montonazo de cosas. El otro día estuvo el torneo. Así que vamos a relajar un poquito, vamos a bajar un poquito los decibeles y, y vamos a estar entregando este BK 7501 de manera muy sencilla. ¿Cómo? Bueno, punto 1 Estar suscrito al canal de YouTube, por supuesto, como siempre Punto 2 eh, ¿Tenés Twitch? Bueno suscribirte al canal de Twitch Punto 3, dejame en los comentarios Tu nickname, tu nick de what Y listo Corta, al toque Re fácil, bueno, entonces Punto 1, suscribirte al canal de YouTube Punto 2, suscribirse al canal de Twitch, que lo voy a estar dejando en los comentarios Punto 3 Dejame tu nickname en los comentarios Listo el sábado 7 de septiembre, o sea, el sábado próximo, no, este, el sábado próximo vamos a estar haciendo el sorteo de este tanque. A ver si te lo puedes ganar y estate atento porque tal vez puede que haya alguna que otra sorpresita. Ustedes saben que no me gusta, que soy regalón, cuando puedo soy regalón y, y me gusta que nos divertamos en comunidad, que sea divertido, que hagamos cosillas eh, entretenidas. Y que, bueno, todos la pasemos bien. Así que, bueno, amigos, básicamente eso. No tengo más nada que decir. Muchas gracias. le mando un saludo eh, a Asesino Pro. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los que están en el Discord del canal. También lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Súmense al Discord, que es una comunidad antitóxica. Es una comunidad que es nos ayudamos entre todos. Esa es la idea. Yo pregono eso siempre. Pregono el hecho de ayudarnos entre todos. Muchos de los sorteos que hago, lo, como siempre, lo recalco. Los hago de mi.. Sale plata de mi bolsillo, no tengo ningún problema en ir al Pago Fácil, pagarlo y lo pago con mucho gusto si ustedes se divierten, se entretienen, se distraen de, de, de todo lo que es el, el lío de la vida de cada uno, el día a día, y vienen acá a relajarse un poquito y a pasarla a pasarla bien conmigo y con y con todos los muchachos de acá del canal. Así que bueno, amiguitos, muchas gracias por estar de otro lado y nos vemos en la próxima. Chau, chau.